El siguiente punto que vamos a mostrar en este vídeo es la creación de un programa en ensamblador y su posterior ensamblado y linkado. Para ello, vamos a hacer uso del editor de textos StrongED. Necesitamos primero arrancar el editor, haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono del escritorio, o bien sobre el icono que está situado en la carpeta de Apps. Después, solo tenemos que hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono de StrongED que aparece en la barra de iconos para generar nuevas ventanas de texto. Este editor tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, para copiar un texto, lo seleccionamos con el ratón, nos colocamos en la posición que queremos pegarlo pulsando con el botón izquierdo del ratón y pulsamos las teclas Control c para pegar. Otra particularidad es que para hacer y deshacer cambios se usa el mismo icono, este que tiene flechas a izquierda y derecha. Con el botón izquierdo del ratón deshacemos un cambio y con el botón derecho del ratón lo rehacemos. Además, las teclas de inicio y fin no nos llevan al comienzo y final de la línea, sino de todo el documento. Para desplazarnos al comienzo y final de línea, usaremos en su lugar las teclas Control y las teclas de flecha a izquierda y a derecha. Para borrar un bloque de texto, lo seleccionamos con el ratón y pulsamos Control x Finalmente, para cancelar la selección actual, utilizamos la tecla escape. Tras escribir el código, clicamos sobre el símbolo del disquete para guardar el archivo. Escribimos el nombre del fichero que deseamos dar en este caso el fichero se va a llamar Hola dentro del directorio S y clicamos en Save o pulsamos la tecla Intro. La ruta en que se guarda el archivo es la concatenación del directorio actual, que recordemos es global para todo el sistema, y la ruta indicada. En este caso podemos ver en la parte superior de la ventana que nos muestra la ruta en la que está guardado el archivo y es el directorio S dentro de la carpeta IC que pende del directorio radio. Para poder ensamblar el nuevo fichero, vamos a usar los comandos AS y LD desde una ventana de tareas, pero necesitamos primero activar el compilador GCC, a su contrario nos aparece un mensaje diciendo que no encuentra el fichero AS. Para activar el compilador, hacemos doble clic sobre su icono en la carpeta de Apps. Si fuera necesario, podemos ampliar la memoria asignada antes de arrancarlo, mediante el gestor de tareas. Para ello, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre la frambuesa y arrastramos la barra del campo NEXT hasta el valor que deseemos. Como mínimo este valor ha de ser 6 megas. En la configuración de la Raspberry del laboratorio este valor está configurado por defecto a 10 megas. Es importante tener en cuenta que este cambio no toma efecto hasta que no arrancamos GCC de nuevo. Ahora que ya tenemos el compilador activo, Podemos ensamblar desde la task window mediante el comando as Seguido de la opción guión o para indicar que queremos generar un fichero objeto Y el nombre del fichero objeto En este caso va a ser hola en el directorio o Y luego el nombre del fichero en el directorio s Con el código en lenguaje ensamblador Ahora que ya nos ha generado el, el fichero objeto Para linkar el código usamos el comando ld Seguido de la opción o para indicar el nombre del ejecutable a generar, que en este caso va a ser hola y seguidamente el nombre de los ficheros objeto a linkar que pueden ser uno o varios, en nuestro caso solo es uno. El ejecutable resultante ya puede ejecutarse escribiendo su nombre, como podemos ver nos muestra un mensaje de bienvenida.